Para mí, un espacio de coworking es un espacio donde profesionales de diferentes sectores uh, pueden ir a trabajar, ¿vale? Pero no solo es un espacio donde trabajar, sino es un espacio donde hacer contacto con otras personas um, y donde beneficiarse de una serie de, de, de ventajas, ¿no? Uh, por ejemplo, lo que hacemos es intentar promocionar las personas que trabajan en el espacio a través de uh, añadirlas al directorio web o hablar de ellas en las redes sociales o hacer, uh, generar espacios de networking para intentar que se conozcan entre ellas, etc. Se dirige um, tanto a personas que empiezan un proyecto nuevo y necesitan espacio, pero necesitan uh, esta comunidad de profesionales y personas que los, uh, que los, que los ayuden y también se dirige a personas que ya tienen un proyecto consolidado y a lo mejor trabajan desde casa y lo que más necesitan es esta comunidad de personas a su lado. El primer motivo es que son espacios económicos y flexibles, es decir, que tú puedes tener, uh, por ejemplo, en, en este caso, un espacio a media jornada, desde 85 euros al mes, ¿no? Puedes estar media jornada, puedes tener tu espacio a jornada completa, o puedes tenerlo 24 horas, es decir, que puedes entrar y salir cuando, cuando quieras. Bueno, creo que ayuda a despegar a un profesional por eso, ¿no?, por la economía, Um, por la flexibilidad y porque es algo más que un espacio de trabajo. Hay un acompañamiento en promoción, en servicios, en no sé si necesita hacer fotocopias, si necesita un café, uh, si necesita ideas o apoyo en un proyecto nuevo, etcétera. El papel de la Magrana es um, ser un conector de profesionales y de, un conector del territorio, sobre todo con la red de espacios de coworking que hemos creado en el Camp de Tarragona. Es decir, ahora somos cinco espacios independientes, pero que entre nosotros estamos conectados. ¿no? Y esto conecta a las personas que trabajan en cada uno de los espacios, conecta los espacios y conecta un territorio que de forma natural o histórica ya tiene esta conexión, ¿no? el Camp de Tarragona y un poco lo que hemos creado con esta red es que todos los profesionales que trabajan en los espacios se conozcan entre ellos y puedan crear proyectos conjuntos o saber que en el espacio de Reus hay un diseñador gráfico. Aquí en La Magrana hay una profesional que es Maika, que es abogada, y hay otra chica que es Brigida, que es psicóloga, ¿vale? que utiliza los espacios por horas para hacer consultas de sus, sus pacientes. Y bueno, Maika, que es abogada, lo que se dio cuenta, porque ya hace tres meses que trabaja aquí, es cuando, que cuando tenía un procedimiento judicial, eh, veía que las personas que la contrataban pues tenían como um, carencias emocionales o dificultades emocionales, ¿no? Porque son procesos que conllevan una, una dificultad. Entonces ella y Brígida se han unido y Maika ofrece a las personas eh, con las que tiene un procedimiento judicial a un soporte psicológico. Yo creo que, bueno, una cosa que es importante que es como el soporte moral, ¿no? es decir, que todos cuando empezamos pues necesitamos un gestor, un, ¿no? un publicista, un asesor, pero necesitamos como alguien que nos diga, no sé, cuando hay un mal día, que nos diga que, que no pasa nada ¿no? O que o que nos dé una idea de si este flyer debemos poner esta letra arriba o abajo, es decir, como el soporte que al principio, que es cuando es más duro empezar, pues lo tengas a la mesa de al lado, un poco. Y también creo que ayudan porque, por ejemplo, con Juan, que ha entrado hace poco, además de la clínica del espacio, la promoción, tal tal, pues yo un día a la semana le presto servicios de asesoramiento en comunicación. Es decir, entre los dos hacemos un plan de comunicación para que sepa cómo dirigir su proyecto. Son personas que ya tienen una, una trayectoria, una experiencia en su sector, pero quieren hacer un cambio, ¿no? ofrecer algo diferente, ponerse por su cuenta y como hacer un cambio personal y profesional que están abiertas a nuevas formas de entender las relaciones laborales, ¿no? de que, no sé, entender que a lo mejor donde se hacen más contactos es en un, en un evento donde ¿no? ponemos vinos de la O de Tarragona y hay una charla, que poniendo un anuncio en el diario del pueblo. ¿no? Que Las dos fórmulas son buenas, pero que tienen como esta capacidad o esta creencia de que hay otras maneras de, de trabajar, de relacionarse y de, de hacer las cosas. creo que, es, que el espacio es importante, como esté decorado y todo, pero que sobre todo es importante uh, como la comunidad que se construye, ¿no? es lo que decíamos, que si tú vas a un sitio y el ambiente no te gusta, no te quedarás a trabajar, que es muy importante cómo se construye esta comunidad y cuidarla, es decir, como tener claro que lo importante de este espacio no es alquilar una mesa, sino uh, pues una vez al mes montar algún tipo de actividad para darnos a conocer... Uh, no sé, si hay un proyecto, contar primero con ellos, saber que en, la, en Facebook tienes que poner, ¿no? hablar de los profesionales de vez en cuando, como cuidar la comunidad porque lo que quieren es, también buscan este espacio para promocionarse, ¿no?, un poco. Lo más chulo que hemos hecho es crear la red de espacios de coworking de Alcanda Tarragona, ¿no?, de que cuatro personas totalmente desconocidas y que ahora nos ayuda mucho el poder construir este proyecto todos juntos. Es decir, somos un poco como las personas que construyen el, el coworking del Camp de Tarragona, ¿no? porque es muy diferente a los, el modelo de aquí que el modelo de Barcelona, no tiene nada que ver. Y un poco esta experiencia de, de construir un proyecto con otras personas y de, ver, ¿no? de, de sacar adelante una idea que hace dos años la tenías en la mente. ¿no? Te, no pensabas que la sacaría de adelante, pues ver cómo ¿no? se hace realidad y más o menos va a funcionar.